¿Cómo andan? Todo bien. Ah, tita con gorrito en la cabeza. Es otra nueva skin. Desbloquean la, la skin de tita con gorrito. que la puta madre. Bueno, eso es la posta. Lo que quería contar hoy es que me llegó una caja de chocolate. En realidad no me pagan por hablar de esto en stream, pero guacho, quiero contar acerca de esto porque, o sea, no es una promoción de nada esto. Yo cuando, a ver, cuando Ernie me manda el mensaje de que llegó algo, yo vi, la foto era esto. Y yo dije, ah, me mandaron un chocolate gigante. Aunque después veo la foto y digo, pero bueno, la foto tiene profundidad. Y cuando veo, es... Mira la cantidad de chocolate que es esto, o sea. Y es un montón. Y sigue, y, y, y sigue, y sigue. Oh, onda, amigos, me voy a abrir un kiosco. What the fuck. Amigos, yo me cuido la piel. <risas> Entienden que es como mi. ¡Perdición! Ojo, esto me va a ayudar un montón en streaming. ¿Qué no? Un chingo de chocolates, boludo. Lo tengo al señor Felipe. El señor Felipe estaba haciendo una huelga de hambre Porque le cambié la comida y no quiero comer El hijo de puta Es que no, no podía ir a comprar ni ayer ni hoy Mañana voy a poder ir a comprar la comida para el gatito Pita de los amos me mira raro No mires, no lo mires raro, por favor Bueno, así que tengo al Felipe con una huelga de hambre Pero bueno, estoy probando la nueva ropita de cross que me llegó Me siento muy fachera, boludo Yo nunca uso igual el gorrito No sé por qué no uso gorrito Es que me siento, o sea, soy como las viejas Cuando uso algo que cambia mi estética general O sea, como algo en la cabeza eh, me siento rara viste así como esos hombres que no quieren utilizar preservativo y se lo sacan a mitad de la relación sexual bueno algo así pero menos turbio <risas> estoy por dejar mi sueño de ser ilustradora por flojera <risas> oh, es que sí la flojera también me hizo dejar el sueño de ser ilustradora en realidad no es la flojera es el bache artístico primero el bache artístico segundo cuando no tienes tu propio estilo tener tu propio estilo, te aseguro que las cosas son el doble aburridas, porque te sale ser todo, entonces es como decir esto me sale, pero no sé qué estilo hacerle, ¿entendés? Tercero es agarrar y buscar anime, wallpaper Miku, y esto y de repente abrir esto y darte cuenta que hay alguien que dibuja de puta madre y que dibujó esto esto, <risa> esto que saben hacer fondos que saben hacer accesorios que saben hacer pintura saben hacer color te entiendo, entiendo que desfloje era, eh. Tenés que tener alto equipo de producción profesional para que un dibujo se vea así. ¿Qué? No. No te juro que no. Tenés que tener mano. Fin. O sea, no. Yo tengo dibujos que se han visto muy profesionales con mucho menos y tenía, no sé... 12 años, boludo. Tiene que ver con las ganas que vos le pongas. Porque puedes hacer todo de muy mala gana de igual manera, pero si le pones muchas horas, va a funcar. ¿Cuál es tu mejor dibujo según tu opinión? Mira, los últimos dibujos son muy buenos, pero yo tuve una, una época de mi vida en la que fue muy técnica. Eh, que creo que fue la época en la que más me puse con el manga. Y esta época fue más o menos en la que yo era muy técnica. Y tenía, tenía mucha movilidad. Me gustaba mucho el estilo que estaba manejando en esta época. O sea, me gustaba mucho. Cómo se estaba transformando mi estilo. acá ¿En esta época? Esta época creo que tenía dibujos muy lindos dibujos muy detallistas con mucho movimiento en los cuales yo estaba dispuesta a experimentar tenía linda movilidad en el cabello en las perspectivas o sea como que estaba aprendiendo algo había algunas cosas en las que estaba medio mal pero otras cosas en las que estaba bastante bien cuando entendés algo se ve distinto por ejemplo eh... este dibujo yo no entendía acá de perspectivas tremendo culo <risa> No entendía tanto de perspectiva, ni de movimiento, ni de un montón de cosas. Entonces, este dibujo es muy plano. Está como muy duro. Pero este yo lo hice que tenía 17 años. Pero yo con esta misma edad hice esto. O sea, que este salió bastante lindo. Pero con esa misma edad, tipo, hice cosas mejores. ¿Entienden? O sea, tiene que ver muchas veces con la cantidad de tiempo que le metes. Este también fue un dibujo en esa época. Tengo dibujos muy viejos, que son muy bonitos. Bueno, este dibujo. Este dibujo que yo tenía 16 años cuando lo hice. O sea, 16 años y sabía bastante bien lo que yo quería. Y cómo lo coloreaba O sea Bastante bien Pero por ejemplo a, Así como en ese momento tenía 16 años Ese dibujo También Cuando me chupaba todo un huevo Y no tenía ganas de dibujar Hacía dibujos de mierda Como este O sea Este es un dibujo de mierda ¿Se entiende? O sea La misma piba que hizo el dibujo anterior Con la misma edad Hizo este dibujo O sea Yo tenía maneras y maneras Dibujos de chiquita También tenía dibujos que tipo Era increíble cómo me salían para esa época Ponele este Este también fue cuando yo tenía 16 Que dentro de todo capaz Hay algunas cosas que están medio mal Uh Uf, pero el Batman está riquísimo Este Batman está muy bueno eh, la, la Mujer Maravilla, yo capaz un toque esta parte No le juego que este video lo cobré 500 pesos Digo, este dibujo lo cobré 500 pesos Si te fijas, esto no tiene nada de sombras Esto parece como si le estuviese dando un reflector en la cara O sea, no tiene sombras, no tiene teoría, no tiene nada Pero ojo, por más que yo no entendía nada Miren, miren este, esto lo hice en la escuela Esto es lo que yo hacía en la escuela y este es el dibujo que tengo en la silla, miren. Me salió igual. ¿Por qué no se juntan con Tita en la escuela? Ah, tita. <risa> una vez una chica de la escuela me encargó un dibujo, porque me encargaban dibujos. Me encargó uno de Coraline. Así lo empecé, así lo terminé. Ajá. Y encima en persona se sería más lindo este dibujo, porque estaba todo hecho así con, con sombreado y todo. Lo mismo igual también tengo este. Oh, shit. Cuando intenté hacer realismo. Para mí es lo que más me destacaba yo en el manga. En el manga tenía como un... Mm, como un ojo para hacer las cosas. Sabía dividir bien los cuadros, me salían lindos. O sea, había cosas que estaban medio desubicadas, desarregladas, pero dentro de todo salía bastante todo muy bien. Diría que en el manga fue lo que más me destacaba. Lo que más me gustaba era, sí. Tita, ¿y este nuevo ángulo que Ah, llegaste re tarde, hace bastante ya lo cambié. llevamos un mes con este ángulo. No, puedo bien. Che, ¿estoy usando este pantalón? ¿Qué estoy este nuevo pantalón? Me siento repachera. Uh amigos, me juntaron a mí con una amiga a comer y me regaló una bebida. Vale, que la pruebe en stream. A ver. Se llama <risa> bitch. No entendía nada en inglés. Es, es japonesa parece. Sí, esto es japonés, son calles. William <risa> Perfume. Qué chota lo voy a tomar. <risa> ¿Qué chota estoy tomando? <risa> Eh, durazno No es tan durazno Ahora sale como a leche Sale como a durazno con leche ¿Sale para la próxima stream? No ah, ¿Por qué soy así? ¿Vieron cuando decís quiero algo? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se acuerdan como... No, es que voy a blasear? Nada, o sea, me come Cómo te llamas? Brandalita, te contesto lo del lobo. Esto. No, no, no. no traje es un traje y que no tiene sentido porque lo compré ahora la verdad no tiene mucho sentido no tiene sentido o sea podría haber habido fechas para usar esto ahora no tiene sentido o sea no, no lo tiene Les voy a dar una pista pista esto es una pista la voy a hacer <ríe> ¿Qué tal? bueno, orejas que están bastante chotas? Sí, ¡Ay! Es que es muy lindo. Estaba buscando cosas para comprarme para el stream. Y lo vi y dije, ¡ay! No puede ser tan lindo. Es un resfrío para eso. Yo también dije lo mismo. Le pregunto a la chica por Instagram y resulta que estaba más barato que estaba... De lo que estaba en Mercado... <risa> Mercado Libre. Y cuando veo los que hacía, veo que hacía uno rosa pastel. Y yo dije... ¿Did I need this? I don't think so, but I want. es como que. Nada, me lo compré. Ay, Dios. Ay, tengo problemas. Yuga. Os pedí SK de Viti que la FFC de conejita rosa. Ay, Dios. No, boludo. No creo que me voy a dormir. No sé si me voy a dormir en vivo, pero ¿saben qué? Es un problema con dormir en vivo. El otro día hice esto. Tenía ganas de ver mis, mis clips. Yo dije, ¿qué onda mis clips del bot? O sea, tengo ganas de ver mis clips. Dije. Debe de estar re viola, dije yo. O sea, hemos tenido clips muy buenos. El tema es de que los clips como que son relevantes cuando son más populares. El 90% de mis clips son todos durmiendo. Vamos a contar: uno, durmiendo. Dos, durmiendo. Tres, durmiendo. 4 durmiendo, 5 durmiendo, 6 durmiendo, 7 durmiendo, 8 durmiendo, el streamer que solo dormía, boludo, y a medida que vamos bajando, 9 durmiendo, 10 durmiendo, tipo distintas épocas, este, este, oye este. dije, ¿por qué se llama redura, dije, mirame, mirame, boludo, mirame, no me sé, <tose> <Lracias> Estaba buena, boludo. Decía, mira mi cara, boludo. No mira mi cara. Y encima hay uno, creo que es de los más populares hace siete días. Que yo dije que tita trapito. Dije, ¿por qué tita trapito? Y entré y. <risa> la coral. Mi ¡Mira la Con un re reflejo, boludo Mirá, tuqui, tuqui <ríe> El pedazo me fija, boludo